Vendedores de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este viernes que son maltratados por quien administra el mercado municipal. El administrador, el teniente Cocinio y la maestrada María Brito que quedamos en un acuerdo de que el administrador iba a ejecutar allá a limpiarnos los callejones entonces es lo que va con una depresión a darnosle patada a los cubos de la gallina y a llevarse los colines, y nosotros somos gente de trabajo. ahí él nos lo mandan a hablar, a él lo mandan a ejecutar la maestra dijo que tiene que abrirnos los callejones, y él lo que va a es, a quitarnos, a darnos de patada los cubos. Aseguran que el teniente Corsino ha violado el acuerdo establecido, situación que los mantiene preocupados. Está cogiendo el cuarto porque más no ataca a nosotros, más nadie, y todo el mundo está más fuera que nosotros, y más no quiere atacar a nosotros. A los que estamos más para adentro, los de para afuera no lo ataca más nosotros. Oiga, yo tengo seis muchachos que mantener. No voy a robar ni, ni voy a atracar. Yo, te yo tengo 40 años ahí trabajando en la esquina. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.